Dignificando el servicio público. Ser ejemplo y dignificar el servicio público, asumiendo cada acto con compromiso, honradez, idoneidad, profesionalismo, convicción y lealtad con el país. Siendo los mejores hombres y mujeres al servicio del pueblo boliviano. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.